Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Bueno, esta es la clase 285, luna en casa 9, en los signos de tierra. Entonces, vamos una vez a la clase, pero antes te pido por favor, activa el algoritmo de YouTube. Dale clic a la campanita, suscríbete al canal, eh, dale like al video, déjame un comentario, eh, hace cosas para que YouTube vea, el algoritmo de YouTube vea que eh, está bueno el contenido que estoy subiendo. Bueno, eso si sí tenés ganas. Y si no, no lo hagas. Eh, <ríe> bueno, vamos con la clase. Ahí estás viendo en el gráfico esta luna en casa 9, nos toca hoy, en Tauro y esa casa 9 también en Tauro. Después vamos a ver la casa 9 en Virgo y la luna en Virgo. Y después vamos a ver la casa 9 en Capricornio y la luna en Capricornio. Pero yo para que no se hagan larguísimos te lo muestro nada más que ahí en Tauro. Luna en casa 9. Estamos hablando de una persona intelectual, soñador e inconforme. Esas son las tres palabras claves para la luna en casa 9. Ahora bien, si la casa 9 está en Tauro, estamos hablando de personas idealistas, prácticas y que le gustan los viajes. Y si estamos hablando de luna en Tauro, Estamos hablando de alguien que puede ser sensual, tierno, confiado, que también puede tener como sombras el ser brusco, crédulo, inseguro. Entonces, si tomamos una palabra clave de cada cosa y, y, un, y unimos, podemos estar ante una persona que suele ser confiada y aunque es soñadora, tiene un lado práctico que le da equilibrio a sus acciones. Hermosa frase. Gracias, Mildred Peraza, astróloga, certificada por el CAF de Venezuela, que eh, nos hizo estas hermosas frases. Bien, seguimos. Luna en casa 9, ya dijimos. Estamos hablando de una persona intelectual, soñadora, inconforme. Eh, casa 9 en Virgo. Filosofía, servicio, altruismo. Luna en Virgo, cuidadoso, humilde, prudente, obsesivo, neurótico y o distante. Podríamos estar hablando de una persona muy intelectual y altruista. Su filosofía de vida es servir. Le da felicidad sentirse útil. Ven qué linda frase. Luna en casa 9. Intelectual soñador inconforme. Casa 9 en Capricornio. Estructurado, realista, emprendedor. Luna en Capricornio. Reflexivo, prudente, reservado, egoísta, indiferente y cruel. Y o oh, cruel. Entonces, si estás haciendo el estudio de una carta natal de una persona que tiene luna en casa 9 esa casa 9 está en Capricornio y la luna también está en Capricornio, podríamos estar hablando de una persona que puede sentirse inconforme con su realidad y busca emprender de forma prudente y estructurada para lograr mejorar. Bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy. Eh, nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días, mañana con la luna en casa 10 en los signos de tierra y ya vamos eh, terminando este ciclo de la luna en las casas, en las 12 casas, en los signos de tierra y vamos a empezar con la luna en las 12 casas, en los signos de aire, pero mañana todavía estamos en los signos de tierra, nos falta la 10, la 11 y la 12. Que tengas un día maravilloso como lo estoy teniendo yo. Te mando un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días. Chao, hasta mañana.